Bueno, yo soy María, soy miembro de la plataforma de crowdfunding goteo.org, que, bueno, la gestiona una fundación sin ánimo de lucro, que es más lo que quiero presentar, además de pasar un poquito por la herramienta. Mi presentación va a ser muy breve, pero de, de verdad. Como antes, claro, de verdad. Y um, va a ser muy breve porque, básicamente, yo me quiero centrar en por qué yo estoy aquí, arriba, eh, ¿Por qué hemos facilitado un taller que se llama Valores y Economías de la Cultura? Nosotros, ¿qué podíamos aportar no? y, y cuáles son las razones por las que eh, eh, bueno, les han parecido bien invitarnos y desde dónde podíamos aportar? ¿no? Eh, nosotros eh, llevamos, llevamos una plataforma web de crowdfunding, que es de código abierto. Eh, una plataforma web de crowdfunding, para quien no esté familiarizado, es una plataforma web en la que se pueden financiar proyectos, proyectos de personas, proyectos de asociaciones, proyectos de empresas, de instituciones incluso hemos tenido, eh, a través de una campaña de comunicación de masas que atrae contribuciones dinerarias, generalmente de forma online, ¿no? con un, un canal de pago. Estamos en dos formas online, ¿no? TPV, Paypal, y se financian proyectos normalmente a través de microdonaciones, pero también se dan otro tipo de donaciones. Esa es la actividad principal de la plataforma. Tenemos proyectos de muchísimas categorías, pero tenemos algunas peculiaridades. ¿no? Además de la organización, de la forma jurídica que tenemos, eh, nuestros proyectos, los proyectos que se publican en goteo, pasan una especie de filtro. Más que un filtro de selección, es un filtro eh, orientativo. ¿no? Nosotros queremos que, que, que, el, que el proyecto de goteo sea coherente con la misión de nuestra fundación que ahora os voy a enseñar cuando tenga la diapositiva. Eso. Entonces, bueno, por, por cómo es la misión de la Fundación, recibimos muchas iniciativas eh, con un componente ciudadano eh, muy fuerte, un componente de estar muy vinculado con el pulso social, con lo que está pasando en el contexto social alrededor. No estamos hablando solo de proyectos de cooperación o caritativos, no. Normalmente estamos hablando de personas que se autoorganizan Quieren financiar una iniciativa que puede o no tener ánimo de lucro y necesitan el apoyo de una comunidad. Gente que quiere ser parte de algo, no gente que quiere pagar el irse, ¿no? Ah, aquí, vale. Entonces, bueno, por eso no solo nosotros no hay gente que ya nos enmarca en algo que se llama el civic crowdfunding, crowdfunding cívico o crowdfunding ciudadano, ¿no? pero eso no, no limita a otros proyectos para publicarse en la plataforma. Y nosotros decimos que tenemos un retorno social, porque ese es el componente de los proyectos que es lo que nos, le, hace la plataforma coherente con la misión de nuestra fundación. Bueno, esta es la web, ¿vale? Es una página web con su home, con su escaparate de proyectos. Podéis donar todos, podéis entrar y ganar ahora, así en tiempo real. Eh, ...y veréis muchas iniciativas de muchos tipos, ¿no? Todas estas iniciativas eh, consideran a goteo una herramienta, ¿vale? Una herramienta que van a traer gotitas... ...gotitas que van a ser mucho más importantes que lo que es la gotita en sí... ...porque dan lugar normalmente a un movimiento cívico detrás de esas iniciativas. Entonces, eh, bueno, la peculiaridad de todos estos proyectos es que todos aceptan... ...un requerimiento que nosotros les pedimos, que les invitamos a hacer y... Eh, que les orientamos o les asesoramos en cómo hacerlo? Que es que tengan un retorno colectivo. ¿no? Esta es la pregunta en la que yo he puesto aquí, es la pregunta que, que, que hay detrás de toda la plataforma Goteo. ¿Cómo a través de un proceso de financiación masiva, muchas veces comunitaria, pero muchas veces trasciende la comunidad, eh, podemos eh, devolver a la sociedad lo que le está dando a los proyectos? Pues es a través de lo que nosotros llamamos ...y lo que se ha hablado ya aquí... ...nutrir el procomún... ...y en nuestro caso, los comunes digitales. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno... ...básicamente lo que le pedimos al proyecto... ...es que comparta en un recurso digital... ...con una licencia abierta... ...algo que refleje el conocimiento... Eh, ...que conlleva su ejecución. ¿vale? Si es un proceso judicial... ...pues documentación... ...si es un evento... ...también va a haber documentación... ...si es diseño probablemente sean los diseños en abierto publicados con acceso libre. Si es software, que sea software libre. Si es hardware, que sea hardware libre. Y así, en todo lo, lo que sea, eh, lo que contenga eh, el proyecto en sí. También se financian experiencias, también se financian multas, también se financian muchas otras cosas que no se pueden reducir solamente al recurso que se libera porque generan mucho más alrededor. ¿no? Por eso es el componente cívico. Entonces, bueno. Esto es lo que concuerda con nuestra misión. Si el proyecto llega a buen puerto y la campaña sale exitosa, queda un recurso en abierto para que cualquier otra persona o otro proyecto lo reutilice. Además, los proyectos pueden incluir a sus comunidades en el proceso de producción, porque también se pueden pedir necesidades no monetarias en la campaña. Pues necesito materiales, tiempo de gente, eh, infraestructuras, espacios, se pueden pedir otro tipo de cosas. Y esto es algo que para proyectos que tienen naturaleza abierta, que ya vienen en abierto, eh, ...es muy útil, ¿no? porque tienen esa vocación. Esto es lo que hace la plataforma, ¿vale?, y detrás de la plataforma está la fundación... ...que es la Fundación Goteo, que es una fundación sin ánimo de lucro... ...que desarrolla herramientas como Goteo, pero que también diseña y adapta metodologías. Metodologías normalmente eh, formativas, participativas, presenciales... ...para ayudar eh, a habilitar procesos de participación en financiación, como en crowdfunding... En incubación de los proyectos, en ideación de los proyectos y empezando ahora eh, en diseño de políticas públicas. Ya este no es la, el primer contexto en el que estamos testeando ya alguna metodología para sacar ideas de aplicación a una política pública. Um, bueno, básicamente, eh, eh, esto es lo que hacemos y por eso hemos estado aquí. ...facilitando esta mañana el taller de valores y economías de la cultura... ...que ahora os voy a explicar algunas conclusiones, algún adelanto de los proyectos que han salido. Y bueno, el caso de estudio que yo proponía hoy, porque claro, yo propongo, vengo aquí ¿no? y entonces tengo un montón de gente... ...preparada para aportar al plan de acción municipal y al plan de cultura del ayuntamiento... Um, y les propongo que trasladen todo a un lenguaje que me, nos hemos inventado a nosotros y que les va a servir porque es súper innovador y entonces esto va directamente al plan. No, pues entonces primero nos mojamos nosotros. ¿no? Nuestro caso de estudio, ¿no? un ejemplo para, para, para tirar en el taller, fue una práctica que nosotros hacemos de experimentación con financiación, con lo público y con lo común, que son las convocatorias de capital riego. Riego con esa falta de ortografía. Las convocatorias de capital riego son... Eh, convocatorias públicas de proyectos que nosotros hacemos, pues van a salir a campañas de crowdfunding y que suelen tener una temática concreta. ¿vale? ¿Qué pasa con esas convocatorias? Pues que están enriquecidas por una bolsa de donaciones, de grandes donaciones de instituciones públicas, fundamentalmente, y algunas entidades privadas. ¿Cómo se ejecuta esto? Esto se ejecuta a través de una conversación que, Solemos tener nosotros, la Fundación Goteo, un acto tradicional de que muchos llamarían un fundraising, ¿vale? queremos dinero para promover ese tipo de proyectos en abierto, de interés general a través de una fundación, y llegando a un acuerdo con esa institución para impulsar ese tipo de proyectos en una temática que concuerde con, el, con la línea de trabajo de la propia institución. Se, abre la, se pone un dinero, se abre la convocatoria, hay una bolsa de gotas muy gordas ahí en la nube, Salen las campañas, cinco campañas, diez campañas, y por cada euro que pone el ciudadano en esos proyectos, la institución los respalda con otro euro más. Esto significa que si sí, no recibe euros ciudadanos el proyecto, no recibe euros públicos, pero significa que si lo recibe, la institución va a ir multiplicando hasta que consiga sus objetivos de financiación. Con el compromiso, además, de que hay resultados en abierto de esos proyectos que están nutriendo toda una bolsa de conocimiento y de experiencia común que va a estar accesible para todo el mundo. ...accesible, utilizable y reproducible. Esas son las convocatorias de Capital Riego. ¿vale? Eso Es un tipo de experiencia híbrida de financiación... ...que podría, eh, no sé, que podría implementarse como una de las líneas de trabajo... ¿no? ...para apoyar proyectos de una forma participativa y transparente. Y hay bastantes entidades que se han, que se han vinculado con la Fundación... ...para hacer esto a lo largo de, de nuestros cinco años de vida... Eh, ...pues la Universidad Internacional de Andalucía... ...el Ayuntamiento de Zaragoza, INNOVASC... ...el Gobierno de Extremadura... ...Irequia en su día financió un nodo... obra social de la Caixa se, se vinculó con una institución... ...también para hacer una de estas... ...otras universidades con formas de canal... ...con convocatorias en dinero y demás... ...bueno, las podéis consultar todas ahí... ...y bueno, a día de hoy pues eso... ...a día de hoy ya hay casi 100.000 euros... Mmm, ...aparte de todo el dinero... Pues, de los tres millones de euros que los proyectos recaudan, eh, en, ya llevan recaudados en goteo ¿no? a lo largo de estos cinco años, hay casi 100.000 euros de este fondo de capital riego de instituciones que ya han aportado y tenemos muchas más planificadas, por ejemplo, este año. ¿no? Es una manera de trabajar con instituciones. Bueno, pues con ese, con ese, ese caso voy a compartir un poco que, cuáles han sido eh, algunos outputs del taller, Básicamente hemos utilizado una metodología que, se, que nosotros llamamos de co-creación, eh, que nació en el bueno, fue diseñada y financiada en el contexto de, de un proyecto en el que Platonic, que es eh, la organización sin ánimo de lucro que, que desarrolló Goteo, que es parte de, de nuestro patronato, de la Fundación y demás, eh, participaba, ¿no? Un proyecto europeo que, que es eh, Europeana Creative y que está vinculado a promover reusos de toda la base de datos. Eh, eh, de archivos eh, culturales que están que, con, bajo dominio público en esa en esa en la web de Europeana, no que, son, que son, están bajo la custodia de la fundación Europeana. entonces bueno en ese contexto pues platón se encargaba de dinamizar la parte metodológica y e hicimos esto Voy. está cortando cocreación hemos creado escenarios escenarios posibles de yo como una persona, institución, gestor cultural, técnico, creador eh, quiero conseguir, quiero hacer esta acción para mejorar este aspecto, ¿vale? Hemos creado distintos escenarios de este tipo, eh, hemos imaginado perfiles de personas beneficiarias que se, benefic que, que, que se ven afectadas por ese escenario y hemos hecho eh, un ejercicio de aterrizar en acciones y valores eh, esos posibles escenarios, ¿no? ...ha habido que hacer una simplificación, pero bueno, hay cuatro propuestas... ...que se podían trasladar, extrapolar, eh, trabajando un poco sobre ellas... Al, ...al Plan de Acción Cultural. La primera, tiene, bueno, hay dos que tienen que ver con cómo se produce la cultura... ...y desde qué ámbitos, eh, y dos que tienen que ver con la financiación de la cultura... ...desde la perspectiva municipal. Las de producción, eh, bueno, hay una que tiene que ver con, con eh, crear un programa... Eh, ...de interacción y diálogo directo entre eh, instituciones como museos instituciones más expositivas, ¿no? museos, galerías y, e investigadores independientes eh, para eh, crear como una intersección de programación cultural, o sea, crear programación que crea una intersección entre arte, eh, esas investigaciones independientes y el mundo del arte en su forma más expositiva. La discusión sobre esto ha sido bastante interesante porque ha puesto de manifiesto un diagnóstico que es que, eh, de nuevo, ¿no? la parte institucional, porque todo el mundo estaba representado con su rol en cada grupo de trabajo, estaba programando eh, sin atender mucho al, al, a, a, a lo que sus beneficiarios o sus usuarios eh, o su comunidad, si la hay, eh, quería ¿no? de esa institución, a lo que estaba viviendo, lo, la, la necesidad que había. Entonces, se está programando, bueno, pues ¿quién se va a beneficiar de esto? Y de pronto nos quedamos estancados en quién se va a beneficiar porque no sabemos para quién lo estamos programando. Es que yo pienso que es interesante, ¿no? Entonces, bueno, ha habido un debate bastante, eh, bastante interesante y se, ha, se han incorporado propuestas para abrir el diálogo con ciudadanos en esa, en esa programación. <tose> Las, el segundo proyecto que tiene que ver con cómo se produce eh, cultura... Eh, tenía que ver con la reutilización de espacios no convencionales para artes escénicas, ¿vale? pone sea, una línea muy concreta para reutilizar esos espacios, promover programas abiertos de experimentación, sin, sin un ánimo finalista ni de resultado después del taller, sino solamente para abrirlos a, a, al uso de las personas desde una perspectiva de las artes escénicas, en espacios no convencionales como pueden ser azoteas, huertos, espacios que no son catalogados de arte, como de arte o artísticos. Eh, pero que podrían, podrían abrirse a, a personas que estén interesadas. Y luego dos, dos propuestas en el ámbito de la financiación de la cultura. Uno, una plataforma eh, transparente eh, en términos de, de candidaturas y adjudicación de subvenciones de cultura a qué, a qué proyectos. Eh, para cubrir, el diagnóstico ha sido, para eh, mejorar para totalmente eliminar la opacidad que, se ha venido, que había en ese sentido en las instituciones a la hora de adjudicar subvenciones y para vincular los proyectos directamente con un retorno social. Ese era un componente que ellos querían que tuvieran. ¿no? O sea, ellos daban la posibilidad, este grupo de trabajo daba la posibilidad, o sea, querían que hubiera este componente de que la comunidad la comunidad, o las personas, la ciudadanía pudiera decir, esto se subvenciona y además esto se subvenciona porque tiene un vínculo claro eh, con algo que la, la, la sociedad considera valioso y necesario. Y el segundo tiene que ver con otra plataforma web, esto era una plataforma otra plataforma que es eh, también en el ámbito de la financiación, pero más, eh, o sea, en el ámbito de las subvenciones, pero más hacia lo evaluativo, eh, que era crear eh, un entorno evaluativo de confianza en forma de plataforma web para compartir buenas prácticas después de… Eh, o sea, tú sabes cuando… cuando echas una subvención, te la dan, pues entregas una memoria eh, económica, entregas una memoria de actividad, o una memoria técnica eh, y ya está. ¿no? Pues eh, dar un paso más allá y compartir buenas prácticas sobre lo que ha funcionado y lo que no, de forma que además haya técnicos eh, asesorando a, a proyectos que van a, a, a enviar candidaturas a subvenciones futuras y se puedan compartir los, las experiencias anteriores con las nuevas por venir y demás. Son básicamente las cuatro propuestas. Y bueno, pues ¿alguna pregunta o...? Ahora en el debate, estaré encantada de responder.